Hola. Hola amigos. ¿Cómo están? Somos Jena y Martín de Español Real y en el video de hoy vamos a enseñarte expresiones en español que se usan a diario, que los hispanohablantes usamos diariamente y sus equivalentes en inglés. ¿Por qué? Ya que muchos seguidores de español real son de habla inglesa y también porque el inglés es un idioma importante como el español es el primer idioma de las redes sociales el español es el segundo así que hemos decidido realizar este video para que puedan un poco entender verdad hanna uh -huh. estas frases expresiones del día a día uh -huh. bueno el orden de este video vamos a yo voy a decir la expresión en español luego hanna la expresión en inglés y al final vamos a dejar un espacio para comentarios, preguntas, y también tenemos una pregunta para ustedes. Bueno, sin más, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, la primera expresión es un aguafiestas. Ser un aguafiestas. It means to be a wet blanket. Exacto. Un aguafiestas, ¿quién es? Podemos... Alguien que no se anima para hacer al algo y que baja los, el ánimo de los demás. Exactamente, de un grupo de amigos. Imaginemos un amigo que no le gusta. Aquella persona de, de un grupo de amigos o de familiares, alguna persona ¿no? de, de una familia que no le gusta salir, que siempre la arruina todo, que para desmotivado, desanimado. Entonces decimos es un aguafiestas. A wet blanket. Uh -huh. Luego, una resaca. A hangover. Una resaca. Seguramente tú has tenido una resaca. <risa> <risa> Algún día en tu vida, ¿verdad? La resaca es lo que sientes o lo que viene luego de un día eh, de copas o que has tomado mucho alcohol. Esa es la resaca. Uh -huh. Luego, eh, la expresión más vale tarde que nunca. Better late than never. ¿Qué significa esta expresión? Que aunque puedes estar entregando o al haciendo algo tarde, es mejor que no hacerlo. Exactamente. También una expresión muy utilizada por los hispanohablantes, yo te diría diariamente, incluso muchas veces al día, es buen provecho. En English, bon appétit or enjoy your meal. Exacto. Así que en inglés se puede decir bon appétit como en francés y también se puede decir enjoy, yo mío. En español se dice buen provecho. Es una frase, una expresión que los hispanohablantes solemos decir a una persona justo antes que comience a comer, ¿no? Puede ser la cena, mm -hmm. el almuerzo, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Luego, que tenemos? La expresión a propósito. Mm -hmm. By the way. Ok, creo que esa expresión es muy conocida. Otra es, eh, no faltaría más. By all means. No faltaría más. Mm -hmm. Bueno, también es una expresión muy utilizada. Seguimos con nuestra lista. Bueno, esta expresión también es muy empleada. La que viene a continuación es, ligar con alguien. Mm -hmm. O, tirar los tejos. Mm -hmm. To chat someone up. ¿Qué quiere decir ligar con alguien? Hablar mucho con esta persona. Sí. También se refiere a las relaciones interpersonales, como a seducir a alguien, por ejemplo, o intentar eh, ligar con alguien, quiere decir conectar con alguien para... Filtrear. Filtrear, exactamente, ¿no? En búsqueda de alguna relación amorosa. Uh -huh. Luego, la expresión anímate. Uh -huh. Cheer up. Sí. Esta es una expresión que es muy positiva, muy optimista. Es una de mis favoritas, decir, anímate. ¿Mm? Luego, otra que tiene que ver eh, con las relaciones sociales, cuando se suele salir a tomar o a beber una copa. En España se suele hacer muchas tapas y se suele decir, salud. Uh -huh. ¡Cheers! Muy bien. La siguiente expresión también... ¿Qué quiere decir esta expresión? Cruzar los dedos. Cross your fingers. Sí. ¿Cuándo decimos cruzar los dedos? Cuando es estamos esperando algo y esperamos que tenga mm, buen resultado. Exactamente. Cruzo los dedos para poder pasar el examen. Cruzo los dedos para que me acepten en la escuela. Cruzo los dedos para que me vaya bien en ese negocio. Muchas cosas. Es como llamar a la suerte o a la buena suerte. Uh -huh. Es una manera eh, muy coloquial y también se usa mucho en el mundo de habla hispana yo diría que esta expresión se usa en todos los países de habla hispana, ¿verdad? Uh -huh. en España y en América cruzar los dedos uh -huh. siguiente, ser despedido to get fired bueno, alguien que está despedido o que es despedido es porque dejó de trabajar pues bueno, pero probablemente no ha querido de dejar de trabajar entonces la compañía o la empresa le dice a esta persona, ya no trabajas aquí más. Exactamente. Así que ser des despedido es, no es una voluntad propia, sino es algo externo. Puede ser una persona que despide a otra o una organización, una compañía que te despide. ¿no? Porque eh, seguramente no cumpliste los requerimientos o los objetivos. Mm -hmm. Luego tenemos, sírvete. Mm -hmm. Help yourself. Esta expresión también es muy utilizada en el mundo de habla hispana eh, en general en todos los países cuando le decimos a una persona bueno que se sirva... ¿no? Que se sirva, en, un buffet, en un buffet, o quizás una mamá latina que dice casa. come más, sírvete sí, luego tenemos a la expresión eh, que es una pregunta en forma de pregunta un interrogante solemos decir los hispanohablantes ¿Cómo es eso? o ¿Por qué? How come? Sí, ¿Cómo es eso? Es cuando algo... Eh, no entendemos algo. Lo uh -huh. decimos... es una expresión uh, muy de hispanohablante nativo. Así que si tú quieres sonar más como un hispanohablante nativo, ten en cuenta en emplear esta expresión y todas estas expresiones. Uh -huh. Cuando tú estás hablando y no entiendes algo, puedes decir... Eh, ¿Cómo es eso? Uh -huh. Sí. Luego? Luego tenemos date prisa. Uh -huh. Hurry up. Okay. Date prisa. Muévete. Rápido. Muévete. Vamos. vamos Siguiente. Tengo que irme. I have to go. Sí. Tengo que irme quiere decir cuando tú tienes que salir, tienes que partir de un uh -huh. lugar. Tienes que irte. Si quieres eh, saber más sobre la diferencia entre ir e irse, porque muchas personas me han preguntado sobre eso podrás encontrar este video en el canal de YouTube tengo, tengo un video en donde explico la diferencia entre ir e irse Luego no tengo ni idea I have no clue no tengo idea eh, no tengo ni idea es una negación cuando alguien te pregunta algo sobre algún asunto, sobre algún tema o sobre una información en general. Tú puedes decir, si no sabes nada, no tengo ni idea. Quiere decir que no sabes absolutamente nada. Uh -huh. Luego, ojalá. If only. Ojalá. También. Ojalá... Le, ojalá gane la lotería. Ojalá más subjuntivo siempre. Sí, exactamente. El famoso... Eh, tema del subjuntivo. Eh, generalmente el su, subjuntivo, esta palabra, ojalá, digamos, eh, va acompañada del subjuntivo. Si quieren saber más, también tenemos un video, ¿verdad? Con Hannah y con uh -huh. una profesora eh, de México en uh -huh. el cual explicamos todo sobre el subjuntivo. Así que te invitamos a ver también ese video. Uh -huh. Podrás encontrarlo en el canal de uh -huh. YouTube. Que se llama Español Real. Exactamente. que si quieres decir que no sabes algo a ciencia cierta o no estás 100% seguro pero tienes una idea o estás un poco familiarizado con la idea o el tema o la información puedes decir mmm, me suena me suena que y puedes continuar ¿no? también es una manera eh, muy real de es una manera muy auténtica cuando hablas español emplear esta expresión me suena uh -huh. Luego, tú eliges. It's up to you. Tú eliges. Uh -huh. Esto es para tomar una decisión. Por ejemplo, imaginemos eh, una pareja que tiene que decidir qué cosa cenar y en dónde cenar. Bueno, una persona le puede decir, ¿no? El novio o la novia. Bueno, tú eliges. Uh -huh. Quiere decir que depende de ti. Uh -huh. También. Otra expresión, tenemos aquí una lista para ustedes que hemos apuntado es Quédate con el cambio. Uh -huh. Keep the change. Sí. Cuando estás en un restaurante, habíamos dicho que puedes decir sírvete, salud, ¿verdad? Uh -huh. eh, buena, buen provecho. También puedes decir quédate con el cambio. Uh -huh. Por ejemplo, quiere decir que uh -huh. cuando tú pagas y vas a recibir el cambio de lo que has pagado, imaginemos un restaurante, Puedes decirle a, al mozo o a la persona, bueno, quédate con el cambio. Uh -huh. Quiere decir que la, el cambio es la propina para esta persona. Exactamente. Por último, tenemos también una expresión que se usa muy a menudo que es exclamativa, que es cálmate. Calm down. Cálmate. Uh -huh. Y otro que yo he dado cuenta, me he dado cuenta que Martín usa mucho, es la expresión que tú dices muy amable. Ah, muy amable. Ajá. Sí. Por ejemplo, si tú tienes una transacción o una reunión ah. o alguien te ayuda con algo, puedes decir muchas gracias, muy amable. Exactamente. Es una manera también, uh, digamos, muy educada de decirle a una persona: puede ser en un banco, en una farmacia. otras expresiones que han escuchado. Escribe debajo otras expresiones que has escuchado en español que hacen que tu español sea más auténtico, más sí, real. Sí. Exacto. Y si ustedes desean más de este tipo de expresiones con un equivalente en inglés, podemos hacer otro video. Entonces, si te interesa esa idea, puedes comentar debajo. Sí. Comenta debajo y vamos a hacer según sus comentarios, vamos a hacer la segunda parte de este video. Sí, Con si hay bases. interés. Sí, si sí hay mucho interés. También eh, queremos decirles que vamos a compartir este video, va a quedar aquí en vivo. Si no lo estás viendo en vivo, no te preocupes, va a quedar allí en Facebook. Vas a poder verlo eh, en diferido. También vamos a compartirlo en el canal de YouTube, ¿verdad? Uh -huh. Y dale me gusta, ya que de esta manera nos ayudas a seguir realizando más videos. Eh, compártelo con otras personas que están al igual que tú aprendiendo a hablar español y si quieres llevar tu español al siguiente nivel tenemos algo para ustedes. Sí, es la Academia de Español Real. Es un programa que hemos lanzado hace un mes Sí. y hemos tenido mucho éxito con este programa. Entonces es un sistema muy estructurado de compartir contenido semanalmente con ustedes. Tenemos un grupo privado en Facebook con recursos exclusivos sí. más un grupo en Whatsapp exclusivo para ustedes para sí. hablar con nosotros cuando quieren para compartir fotos, videos eh, mm. para hacer preguntas, cualquier cosa. Mucho, sí. Incluso Apoyo por email, por correo electrónico mm -hmm. sin límite, ilimitado. Entonces sí. pueden enviarnos un correo electrónico cuando quieran y vamos a responder de, de, en detalle dentro de 48 horas. Exactamente. Así que la academia es eh, el proyecto más grande que tenemos. Ya hemos creado mucho contenido, ¿verdad? Semanalmente. Ajá. Hemos, Entonces, sí, eh, ¿qué hemos compartido? Eh, hemos, hemos compartido el abecedario, los números, artículos artículos definidos, sí. vocabulario de la familia y una historia auditiva y cultural. Entonces el tema es una sorpresa pero si te inscribes en la academia vas a tener todos estos recursos más lo que ven, viene cada semana. Entonces tenemos planeado muchos más recursos, videos, contenido, ejercicios y todo sí. para este mes de octubre en la academia. Exactamente. Son muchos videos en vivo y también videos cortos y lo compartimos solamente en el grupo privado de la Academia, Ajá. videos como este con contenido más estructurado y más extenso. Uh -huh. Así que vamos a dejar arriba el enlace debajo también de la Academia uh -huh. para que puedas ver más información, puedas informarte más sobre la Academia y inscribirte. Vamos a dejar el enlace allí arriba o debajo. sí bueno amigos, gracias por venir hoy para ver este video. Espero que tengan un lindo día y hasta la próxima. Sí, nos vemos la próxima.